Luego de esa entrevista que tú le hiciste a ¿no? Dunair y que te hiciste en viral. Ah, bueno, no, nada. Hacemos, hacemos eso todos los días en el programa una entrevista que. Realmente fue impredecible completamente Pero nada, estamos aquí El gobernador eh, lanzó como un mensaje Como que se van a elegir, ¿qué tú opinas de eso? ¿El gobernador de Puerto Rico? Nada, todo el mundo tiene aspiraciones, que gane otra cosa Vamos a ver, eh, puede pasar lo que sea La gente puede, la gente puede Realmente después de la reelección si quiere La gente tiene que decir si vota por el de nuevo O vota por, por, por cara nueva ¿Cómo te sientes con la acogida que te ha dado la República Dominicana? Me siento increíblemente Ni me lo creo, es una acogida que que, que la respeto mucho, la valoro muchísimo, porque tú sabes que mucha gente, constantemente, República Dominicana es un país bien especial, y la realidad del caso es que trabajan para, para ser alguien en República Dominicana, y que yo de afuera venga acá y que poco a poco me mañana con ese cariño, realmente yo lo valoro muchísimo y, y les doy un fuerte abrazo a todos los dominicanos que me sigan a través de las redes sociales. Eh, a tu amigo lo viste como si fuera un amigo Manny Manuel okay. lo que le ha pasado lo hiciste de manera eh, clara como para que la, para que alguien lo ayudara sí bueno sí porque primero la gente cuando estaba metido en vicio o lo que sea si no se ayudan ellos mismos pues lamentablemente aunque yo quiera ayudarlo pero lo que yo estaba hablando era básicamente eso o sea que está enfermo que necesita ayuda que necesita realmente escuchar a la gente que lo quiere y que lo adora y que realmente pues para que se pueda recuperación si o no, no lo va a lograr porque son un poquito fuerte Bueno, sí, yo siempre sido fuerte en la manera que me dio a conocer en Puerto Rico y que poco a poco me va a conocer a través de, de, de, de, de, de, fuera de Puerto Rico. siempre que a Play? A Play lo critican? Ah, a que también lo critican sido pero de esto nosotros vivimos, de las críticas, de los halagos, es, es, parte, de, es parte de un formato. Fue un joven que, que era un uber de aquí de correcto una, una colaboración con Ozuna. qué ha pasado porque desde eso no se hemos vuelto a mencionar bueno nada yo yo los uní la realidad es que después de o sea, Ozuna obviamente todo el mundo sabe lo que ha pasado en estos días o sea esa canción está hecha eh, cuando la va a lanzar Ozuna pues ya eso es un tema de él y su manejo yo no controlo eso yo no soy el manejador de Ozuna yo no tengo nada que ver ahí yo simplemente hice eh, el el enlace el acercamiento lograron grabar juntos ahora cuando la canción se lanza es un tema de manejo esta película eh, Dominiqueños dos eh, con el concepto de un circo ¿ves más éxito esta película que la anterior? eso lo decía la gente eh, Puerto Rico nos va muy bien primer fin de semana se le 64 mil personas a, a, a verla eh, nos... dijo como que fue la segunda después de, de la segunda bueno, era una película de Marvel pero sí, y en Puerto Rico por lo regular la apoyan más muy lo de bien. afuera que lo local Sí, ha sido un éxito increíble, ayer luna en la sala estaban llenas, hoy martes también siguen igual, así que nada, estamos bien contentos. Siempre papi,